Hay un dicho que decía por ahí, en época de amor y guerra cualquier hueco es trinchera y es más, todo se vale. ¿El por qué viene este comentario al respecto? Porque vemos las estrategias que hay de parte de la oposición, como también las estrategias de, de la dictadura de Maduro. Unos queriendo sacarlo y otros queriéndose quedar. O sea, vienen propuestas, vienen cosas. Ahora ante la parte legal que podría manifestarse para que hubiera un cambio ahora iniciamos el, el, el 2022 con una expectativa sobre un referéndum sobre una revocatoria para revocar el mandato de maduro para este 2022 la pregunta es hasta dónde pueden llegar esas estancias porque algo que está por ahí escondido que no se había dicho y que lo sacamos a relucir hoy que es cuando Freddy guevara Llegó a participar el año pasado en los diálogos en México Estaba cocinándose algo por debajo de la mesa O sea, no había salido a la luz pública Algo donde planteaba Bueno, yo le doy esto, usted me da esto ¿Qué tan viable puede ser? Porque es que, lo que yo siempre he dicho eh, Mi abuelo decía... Piensa mal y acertarás Y con Maduro y con los de la cúpula chavista Con su régimen, con su revolución bolivariana Bueno, como lo quieran, socialismo del siglo XXI Bueno, eso revuelto, revuelto todo, todo, todo lo que da es media caneca basura nada más entonces la pregunta es qué tan conveniente es jugar por la parte legal con maduro o qué tan conveniente es jugar a lo mismo que ellos están jugando jugar sucio es una buena pregunta dice algo que descubrimos debajo de la manga con Freddy guevara fue que planteó frenar el juicio contra maduro óigase bien frenar el juicio de maduro en la corte penal internacional a cambio de cargos en el tsj tribunal supremo de justicia cuál es el interés de freddy el interés es que sabemos que el tribunal supremo de justicia es arrodillado o son los empleados de maduro no son empleados de la justicia son empleados ...de Maduro, de la dictadura. Aquí lo que está proponiendo Guevara es... ...bueno, nosotros lo libramos... ...de lo que se le viene pierna arriba en la Corte Penal Internacional... ...y usted nos da cargos en el Tribunal Supremo de Justicia. Eso se filtró por medio de un audio al que se tuvo acceso... Donde se escucha al exdiputado Freddy Guevara plantear hacer un favor que implique dilatar la apertura de un juicio a Nicolás Maduro en la Corte Penal Internacional, pero cobrarlo caro. Miremos qué, qué se puede y qué no se puede. Freddy Guevara, el opositor que estuvo detenido, quien es conocido por ser uno de los más cercanos al, al dirigente opositor Juan Guaidó Impulsó la posibilidad de hacer un trueque que implicaba la dilatación de un eventual juicio a Nicolás Maduro en la Corte Penal Internacional CPI A cambio de obtener algunos cargos de magistrado en el Tribunal Supremo de Justicia TSJ ¿Qué implicaría esto? ¿En qué le serviría a la oposición? Y lo que es más importante...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 todos aportando un granito de arena, entendemos la desfachatez que ha habido en Venezuela. Porque no puede ser que todo sea... Eh, yo en este momento me atrevo a decir que toda la culpa no ha sido solamente del régimen. ahorita también culpo a la oposición, a una oposición amañada, que pronto también me causa como pereza. Porque si bien nosotros tenemos que buscar la solución, la solución no es cambiar algo malo por otro malo, es cambiar algo malo por algo que sea bueno, productivo, que sea beneficioso para el pueblo. En un audio obtenido durante una reunión de preparación cuando se iba a iniciar la segunda ronda de diálogos en México en el año pasado, pautada para el pasado mes de septiembre, el cual se suspendió cuando el chavismo rechazó volver a la mesa de negociación en represalia por la extradición en su momento del colombiano Alex Zap a Estados Unidos, esa fue la gran disculpa por la cual se suspendieron esos diálogos el año pasado. El opositor y miembro del partido Voluntad Popular aseguró que la Corte Penal Internacional es meramente un organismo político, sujeto a declaraciones que vayan por ese orden, agrega de su propia voz que está dispuesto a negociar todo pero también a cobrarlo caro. Ahora. Yo hago una pregunta que me gustaría que ustedes también de pronto la analizaran. Si esto es meramente político, entonces aquí se están jugando las cartas es o es Maduro o es la oposición de Guaidó. O sea, no hay nada más que escoger. O sea, es como si me pusieran a escoger entre un cáncer y una hepatitis C. No sé, esa parte me causa, tiene, es un arma de doble filo. Freddy Guevara insinúa que en el proceso de negociación estaban ítems a los que ...se debía apostar para sacarle provecho al entreguismo de la oposición. El exdiputado indica que nosotros no podemos ir por algo intermedio... ...sino que tenemos que ir con algo que realmente nos sirva. Porque lo que habría que entregar para aceptar... ...esto tiene implicaciones demasiado grandes. El político se refiere posteriormente a la Corte Penal Internacional... ...a la que hace alusión como una corte política que es la, la gran pregunta que todos nos estamos haciendo. Con base en testimonios que colectó y pone ejemplo cómo en Colombia tardaron casi 20 años en reactivar el tema porque había simplemente declaraciones y mensajes políticos. Quedamos todavía con un sin sabor porque... no sé. Entremos más a ver qué respuestas podemos tener acá. Freddy Guevara argumenta cómo una declaración puede atrasar o adelantar algún proceso en particular, que en este caso sería la apertura definitiva de una investigación de carácter penal al régimen venezolano y a su dictador. El dirigente de Voluntad Popular aseveró que en principio nosotros solamente con dar una buena señal podemos estarles haciendo un favor. Entonces eso hay que cobrarlo caro. No digo no hacerlo. O oh, aquí aclara él, cobrarlo caro, pero hacerlo. Y digo cobrarlo caro es textualmente, pero vuelvo y me refiero. Con esto no me estoy refiriendo de que no se va a hacer. Si sí, se tiene que hacer, o sea si se si se hace un compromiso el compromiso se cumple, que se va a cobrar caro se va a cobrar caro. Hace referencia de manera específica a cambiar la investigación que adelanta la Corte Penal Internacional por unos cargos en el Tribunal Supremo de Justicia actualmente controlado por el chavismo. A ver, lo que yo estoy mirando acá es que la negociación que pauta Freddy Guevara en su momento, cuando estaba por debajo de la mesa en los diálogos del año pasado, es que en este momento el TSJ, el Tribunal Supremo de Justicia, está comandado, mandado y auspiciado por la dictadura de Maduro. Perfecto. Lo que ellos quieren es formar parte de ese grupo para que el mandat, para que el, la ejecución de dichas leyes no se vaya por un solo conducto a favor de, de la dictadura, sino que de pronto haya un equilibrio. Es lo que yo más o menos analizo acá y creo que ustedes también deben estar analizando lo mismo. Porque es que causa curiosidad estas estrategias, porque si la estrategia fuera tan eh, Hablemoslo entre comillas tan transparente o como tan legal, pues no se estaría hablando debajo de la mesa, ¿no creen ustedes? Dice, estamos dispuestos a negociar, pero que sea a cambio de cosas buenas, es lo que resalta Freddy Guevara. Reveló Guevara en, el, en aquel momento, cuando se planeaba tratar ese tema en el país azteca, todo lo relacionado con el sistema de justicia y la institucionalidad venezolana Entre ellas la vocería de la denominada Plataforma Unitaria Podría tener ocasiones para plantear este plan Que ya estaba preparándose en México justo antes de que el chavismo congelara el diálogo Vuelvo y digo, acá lo que estaba tratando de hacer Freddy Guevara Me, me refiero en una muy buena intención Era nivelar las cargas En este momento tanto la Fiscalía como el Tribunal Supremo de Justicia Está arrodillado y a mandos y a merced de la dictadura de Nicolás Maduro. Lo que ellos proponen es que, tanto la Fiscalía como el, el Tribunal Supremo de Justicia, la mitad, siquiera la mitad, esté comandado también por la oposición o que, que haya una justicia totalmente equilibrada. La narrativa de Freddy Guevara da un giro de 180 grados al ser liberado. Tras estar detenido entre julio y agosto del año pasado, desde su salida de la cárcel, el, el exdiputado se ha decantado por un discurso completamente ajeno al que sostuvo desde sus inicios como dirigente y también como parlamentario. No sé, como que se dio un poco y pensó que esto no es tanto de fuerza, sino de cacumen. Guevara, político muy cercano a Guaidó, apostó por pasar a un proceso de convivencia entre fuerzas políticas que incluya al oficialista Partido Socialista Unido de Venezuela. Porque dice, no podemos seguir en las mismas y buscando salidas que desafortunadamente no se han encontrado. Es muy importante decir que tenemos que pasar a un proceso de convivencia. Pero aclaró, no convivencia con estru estructuras dictatoriales. Porque era lo mismo que se estaba hablando en, en, en los meses pasados. ¿Qué sacamos con hablar aquí en una mesa de diálogos y aquí actuar con fuerza, con ilegalidad y haciendo cosas arbitrarias? Pues no tiene ningún sentido Bueno, alguna salida tiene que haber Pero no está de todo, del todo deshecho De que esto pueda llegar a una realidad Ahí les dejo esa perlita Hasta una próxima oportunidad